Buenas tardes, Antonio. Estamos en el Foro AXE. Te agradezco que me hayas concedido esta entrevista. Totalmente encantado, Arcadio. Un placer. Cuando quieras adelante. Pues mira, vamos a ver. Tú eres una persona que ha tenido una experiencia que te cambió de un día para otro la visión, quizás, de ver la vida. Desde ese ámbito de experiencia, ¿nos puedes facilitar alguna pista ...para poder lidiar con el día a día. La clave está en vivir eh, el presente... ...ese segundo a segundo, minuto a minuto... ...como si realmente no existiera otra cosa en tu vida que eso. Eh, soy de las personas que desde que ocurrió lo que ocurrió... ...pues eh, afirma que es imposible demostrar el pasado... ...y demostrar el futuro... ...a menos que sea por un concepto de lo tengo en la mente... ...porque yo lo he vivido... ...y puedo transmitírtelo a ti. Entonces lo único que podemos demostrarnos realmente es... el un continuo presente y ese es el, que, el secreto de, eh, de intentar estar en la vida acorde con lo que es un Y en cuanto a las distintas etapas de la vida, ¿con qué temple, cómo encararíamos cada una de esas etapas? Pues es muy buena la pregunta, porque mira, yo soy partidario de en cada experiencia que cae disfrutarla al máximo. Eh, yo siempre digo en todas mis entrevistas, en todas mis ponencias, que somos actores, verdaderos actores. Entonces, ...tenemos la posibilidad de escoger un papel... ...podemos escoger el papel humorístico... ...el papel dramático, el papel cómico... Eh, ...somos dueños de escoger ese papel... ...nadie nos lo impone... ...entonces todo va a depender de la visión... ...que tengamos de esa experiencia... ...que en ese momento caiga en, en nuestra vida. Y por tanto, ¿cuál sería el mejor trato... ...que se puede dar uno mismo? El amor, el amor incondicional... <risa> ...respetarse, quererse, amarse... ...y por supuesto, confiar en uno mismo... Estupendo. Vamos a pasar, por tanto, al segundo bloque que tiene que ver con los valores. ¿Cómo definirías el miedo versus el amor o viceversa, el amor versus el miedo? El miedo, el miedo para mí es eh, el concepto más paralizante que el ser humano tiene en, en su día a día. Es algo que, que es, está mm, tan arraigado en el ser humano que es una programación desde, desde años. ¿no? Mm. Es además. es ...cultural, ¿no?... Eh, ...yo eh, abogaría por eh, pensar que no tenemos nada que perder... ...y dedicarnos precisamente a todo lo contrario... ...al amor, a expandir esa, esa energía que realmente somos... ...sin tener expectativas en la vida... ...puesto que tener expectativas nos va a llevar a, a apegos, egos, juicios etcétera, etcétera. Y eso nos va a coaccionar y nos va a cortar nuestra vida eh, con ese miedo. O sea, me anticipo a ese, a ese futuro que llegará o que nunca llegará. ¿no? Es, yo digo siempre que es mejor cambiar la palabra preocuparse por ocuparse. Y para mí eso es lo que hay que hacer. Mantener una actitud cotidiana de agradecimiento, ¿qué nos aportaría? Pues nos aportaría una felicidad total porque creo que eh, agradecer a la vida, a la mismísima vida, entregándonos a la vida para que la vida se entregue a nosotros es fundamental. Entonces todo, todo aquello que nosotros hagamos eh, en pro al bienestar común, a esa común unidad que, que muchas veces eh, eh, proclamo, eh, pues eh, lo estamos haciendo verdaderamente por, por nosotros y por nuestro camino. ¿Por qué es importante escucharse a uno mismo? ¿Qué puede aportar a nuestra vida. y Yo me dedico, fíjate, a, a ponerme en dos sillones, uno frente al otro, y a dialogar mucho conmigo mismo. Soy la, persona, la única eh, persona, igual que todos nosotros, los seres humanos, que podemos hacernos daño. Y fíjate que no nos damos cuenta de eso. Y es muy importante dialogar con uno mismo para llegar a un acuerdo con uno mismo y, y que ese día no tenga un enfrentamiento conmigo mismo, porque es el único ser que puede hacerme daño y que puede perjudicarme. Entonces, ese diálogo que entablas contigo mismo, si lo entablaras con la sociedad actual, ¿de qué cree, crees que carece esta sociedad? ¿De qué adolece? ¿Qué, pues, ¿qué crees que, que puede estar faltando ahí? En pues yo creo momentos? que faltan muchísimas, muchísimas cosas, pero una fundamental es ponerse en, en la posibilidad de que el otro tiene razón, que no la razón es toda nuestra, ...y que podemos llegar a un entendimiento... ...ese entendimiento puede ser un, una guerra... ...yo abogo porque haya una guerra y que no vaya nadie... ...si no es con flores, con palabras... y si lanzando eh, opciones para cambiar este mundo... ...a través del positivismo, del amor incondicional y de, y de la vida... ...yo nunca iría a una manifestación en contra de la guerra... sí iría a una manifestación a favor de la vida... ...y a, a favor, favor de, de la, la paz... Vida. ...estupendo... Eso nos lleva, quizás, también, a dedicarle nuestro pensamiento a las nuevas generaciones. ¿Qué crees que puede estar faltando en los jóvenes? Pues eh, falta, sobre todo, enseñarles a vivir. A vivir con honestidad, a vivir con claridad, respetándose a uno mismo... ...y respetando a los demás porque realmente no hay que verlos como diferentes... ...sino como pertenecientes a nosotros mismos. Eh, hoy día hay verdaderas programaciones que asustan, ¿no? Y, y yo lo que, lo que veo en falta precisamente es que nos preparemos para el respeto... ...para la integridad, para la honestidad y sobre todo... ...para darnos cuenta de que eh, no carecemos absolutamente de nada... ...hemos venido aquí sin absolutamente nada... ...para tenerlo absolutamente todo... ...entonces creo que se carece de mucho de ese tipo de información. Si le dedicáramos un poquito de nuestro pensamiento... ...a la tercera edad... ...¿cómo crees o qué crees... que es lo que puede aportar la tercera edad a esta sociedad? Yo creo que en este mundo no hay viejos... ...hay gente con mucha experiencia... ...y para mí eso es fundamental... Dirigirme a alguien que me puede facilitar una información que yo no tenía o una experiencia que él ha vivido es enriquecedor porque eh, podemos utilizarla precisamente para ampliar esos valores que estamos hablando. Si tuvieras que dirigirte a los políticos, ¿cómo crees que pueden contribuir a preservar algo tan importante como la dignidad del ser humano? Pues mira, es muy sencillo. Cada vez que toman una decisión, yo abogaría que se metieran la mano en el pecho y que miraran que están tomando una decisión respecto a su familia. Creo firmemente que es la única manera de hacerles ver que hay personas que realmente necesitan de su ayuda, que son valiosos, sí, pero que deben ponerse en su pellejo y en su piel. Tienen que salir más a la calle. Y vivir como. vivir siendo reyes en el mundo de los mendigos, pareciendo a un mendigo y enterándose de todo, absolutamente de todo lo que verdaderamente ocurre. Evidentemente la política y los medios de comunicación van de la mano. Mm. ¿Cómo puede contribuir los medios de comunicación a preservar también la dignidad del ser humano? Pues eh, entre otras cosas no ocultando información, contando toda y absolutamente toda la verdad de lo que ocurre en el mundo y abogando por una información sin coacciones, una información sin presiones y una información que vaya en pro a lo que es la libertad del ser humano y de la integración del ser humano en su totalidad. Nada más. Nos encontramos en el siglo XXI. Muchos de nosotros hemos nacido en el siglo XX. Uh -huh. Un mensaje para la humanidad en este siglo XXI. ¿Cómo afrontarlo? ...pues caminando hacia adelante sin miedo... ...y pensando que somos seres todopoderosos... ...totalmente espirituales... ...y que no tenemos absolutamente nada, nada que perder... ...que estamos perfectamente capacitados para hacer el mal... ...y por tanto podemos hacer el bien... ...y haciendo el bien vamos a construir en vez de destruir... ...y esa, eso que vamos a construir va a servir... ...para las nuevas generaciones... ...creo que es eso lo que debemos hacer". Fantástico Antonio. ¿Te gustaría añadir algo?... Sí, a mí me gustaría añadir que yo lanzo una petición al mundo y esa petición es que pongamos eh, toda la información que tenemos en práctica para el bien común, porque ya está bien la información, tenemos mucha, pero eh, puesta en práctica hacemos muy, muy, muy poquito. Entonces debemos mirar al que está enfrente y caminar a su lado y nunca frente a él, delante de él o, te, o detrás de él, siempre a su lado. Fantástico, Antonio. Gracias, ha mío, por supuesto que sí, cuantas veces quieras. Gracias Antonio. A ti.